La gracia de Dios esté con todos. Es una alegría para mí el poder eh, volverles a ver en persona porque siempre les veía a través de, de YouTube y, y siempre deseando estar con todos ustedes en el culto, pero todos saben que estaba en una misión. y y todos estamos involucrados en esta, en esta misión, y que era ir a Brasil y apoyar al Pastor Salvador Escuadrito en la obra que se iba a iniciar en ese lugar. Gracias a Dios, estuve en el parto de esa iglesia. Gracias a Dios, Él aparejó las cosas para que todo saliera bien, hermano estábamos eh, direccionados por el Señor, estaba a su respaldo, su mano benéfica, la vimos en todo momento. Aunque hubo momentos eh, un poco difíciles, porque de que nos iniciamos allá como iglesia, con una fecha de inicio para que sean los próximos aniversarios de la iglesia 26 de marzo, y lo que fue difícil fue encontrar el local, no fue fácil. Y realizábamos los cultos en un lugar, luego en otro. En todo eso eh, nos preocupaba un poco, hermanos. Pero ahí orando al Señor persistentemente, Él abrió una puerta donde no era posible, al hombre. Pero para Dios sí. Y el Señor abrió la puerta y allí la iglesia está establecida en un lugar que se llama Ilia de Guarachiva. Allí está establecida la iglesia, está funcionando en todo el sentido de la palabra, funcionando. Para la gracia de Dios y entrego saludos del pastor Salvador Escuadrito, su esposa Regina, también de su hija Estefane, que está muy involucrada en la obra, y de todos los hermanos y pastores que allí se están congregando que se han unido a la Iglesia del Todopoderoso. Amén. Y la Iglesia está pujante, está, está, está firme, está fuerte. Hay mucho ánimo, mucho entusiasmo eh, de todos los hermanos. Amén. Ellos nos hacen llegar también el orden de culto. Eh, hay mucho entusiasmo y están enfocados ahora en de darle legalidad a la Iglesia, porque ustedes saben que las Iglesias necesitan personalidad jurídica para funcionar, entonces se está en ese trámite, ya contrató una empresa para que haga todo ese trabajo, estamos en pie en esa dirección, y lo otro también se está buscando ya un terreno para tener algo estable, porque por ahora se está arrendando. La gente muy cálida en Brasil, uno a veces tiene conceptos preconcebidos de cómo es la gente, por lo que uno ve, escucha, pero es gente muy, muy cálida y aunque usted no lo crea son muy conservadores también, muy dados de la familia, como en todas partes hay lugares peligrosos, malos, pero yo estuve en un lugar eh, llamado eh, Recreo, específicamente Terrerón se llamaba el lugar, y a los pocos días ya estaba predicando en una iglesia cuando supieron que había un pastor de Chile eh, que conocían al pastor Salvador y a través de él, Pude predicar en una iglesia, en otra también tuve participación. E hice mucha amistad con, con pastores, que son de otras denominaciones, pero son muy abiertos, muy cálidos, muy cariñosos. Me traje hasta una, una camisa de la selección brasileña, imagínate. Allá están todos fulvalizados, pues, hermano. Y, pero mucho cariño los hermanos, y yo también quiero reconocer el liderazgo en la iglesia de acá, como lo hice hoy en la mañana con la iglesia de Quintero, porque han sabido perseverar y he visto eh, también avances en la iglesia, trabajos que se han hecho y yo reconozco eso y que Dios les bendiga a los hermanos que han estado involucrados en todos estos trabajos, el liderazgo, también en la iglesia, en la parte, eh, digamos, administrativa, el, mi hijo Javier también en la predicación, el predisterio, todos los hermanos que han estado involucrados, muy buenas iniciativas como la de los niños. Entonces me di cuenta que las iglesias funcionan mucho mejor cuando yo no estoy. Entonces yo entendí el mensaje. Bueno, tal vez la voluntad de Dios seguir saliendo, ¿no? Por allí quedó abierta la puerta, amados hermanos, para futuros proyectos. Allá el Señor trató conmigo de una forma muy especial, después que se vino mi esposa de allá. Y uno de los sueños que yo le conté a los hermanos que tuve, y que se lo hice saber a algunos hermanos acá, es que cuando estaba allá y estábamos orando para que el Señor abriera una puerta, que era muy difícil, hermanos, arrendar allá en Río. Sobre todo un local para una iglesia. Y Dios me mostró un sueño. Yo se los conté a los hermanos allá que después de orar profundamente en la presencia del Señor allí como que bueno entré en un sueño y, y una mano que se extendía y me pasaba un manojo de llaves. Manojo de llaves de todo tipo de llaves estas llaves antiguas que son largas que tienen un diente en la punta cierto de, de portones antiguos. Bueno, los dos días después, orando con el pastor Salvador, se abrió la puerta allí en Isla de Guarachiva. Y, pero después analizábamos el sueño por algunas profecías que hubo allá, de un hermano que profetizó que veía muchas iglesias del Todopoderoso en todo Brasil. Y tiene mucha relación con el manojo de llave. Porque si era para abrir una puerta, el Señor me habría mostrado una llave. Pero era un manojo de llave. Entonces... El Señor está direccionando, pues, hermano. Eh, él está mostrando. Yo creo que los propósitos de Dios son grandes. Esto ya el Señor lo había dicho anteriormente. Ustedes saben que yo, muy malo para salir, les decía a los hermanos hoy en, en Quintero, a mí me han invitado a varios países, mi, mi, es eh, testigo mi esposa. Y, pero yo nunca salía. De hecho, la última vez tenía el pasaje hasta pagado y no fui. Pero ahora, como era algo de la obra de Dios, yo fui para allá. Iba por un mes, bueno, fueron tres. Pero es porque tenía que estar allá para poder eh, apoyar al pastor Salvador, que está con un ánimo tremendo, a pesar que ha sido golpeado por algunas enfermedades. Sin embargo, Dios lo ha sostenido al siervo de Dios y él está empeñado en que la obra de Dios crezca y ya sea grande para la gloria de Dios. Y también contando con el apoyo de todos los hermanos acá en la iglesia, y se agradece el apoyo recibido. Me refiero a los hermanos que están apoyando con sus ofrendas y diezmos eh, para todo esto, porque ellos es un grupito pequeño, por ahora. Entonces tienen que pagar arriendo y estar en esto, pero como destinamos ofrendas... De, de algunos domingos, tanto de acá como de allá, ellos pueden cubrir esos gastos y con lo que ellos también eh, recolectan allá. Entonces, eh, muy agradecido por todo ello, porque la Iglesia está involucrada en este proyecto. Entonces yo también le doy las gracias porque aunque algunos hermanos no predican, ya, pero sí siempre están dispuestos a apoyar en la medida en que lo pueden hacer. Entonces, amados hermanos, reciba la gratitud y todos estamos embarcados en esto, Amén. todos. Y a veces uno en las iglesias dice, bueno, ¿qué hace la iglesia? ¿Cuál es el proyecto? ¿Hacia dónde va la iglesia? Bueno, doctrinalmente, ustedes saben para dónde vamos, en qué dirección estamos, cuáles son nuestras bases. Pero en cuanto al área evangelística, esto es. Dios quiso dar un salto de esta magnitud allá arriba y, y es porque Dios así lo quiso nomás. Porque Él es soberano, nos ha a nosotros para involucrarnos en este proyecto y estamos viendo la mano de Dios, el respaldo del Señor. Dios les bendiga hermano, reciba la gratitud de parte de la iglesia de Guarachiva, reciba la gratitud del pastor, la pastora y todos los hermanos de allá por el aporte, por el apoyo espiritual y material que la iglesia de y Quintero le está brindando a la iglesia en Brasil. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Gócese por esto. Amén. Alégrese de estar involucrado en este proyecto. Vamos a reflexionar algunos minutitos en la palabra del Señor, porque ya prediqué la mitad de lo que es. En el capítulo 8 de Romanos, en el libro de Romanos, Y vamos a leer, amados hermanos, del versículo 26, 26 y 27. Y doy lectura en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir cómo conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Palabra de Dios, hermano. Nosotros del momento que creímos, somos salvos. Eso lo sabemos. Del momento que creímos, fuimos salvos. Del momento que creímos también, fuimos regenerados cuando la persona cree con una fe genuina, es regenerado y se le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Y esto, amados hermanos, no es solamente un nombre, sino que es una obra transformadora en la persona, donde todo aquel que cree, como dije, con esa fe genuina, experimenta una regeneración, donde Juan el apóstol nos dice de manera clara, donde no son engendrados de carne, ni de varón, ni de sangre, sino de Dios. Entonces, hay una obra regeneradora en nosotros donde eh, somos hijos de Dios en todo el sentido de la palabra y se nos da el espíritu de adopción. El espíritu que cada uno de nosotros ha recibido es el espíritu de adopción que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por eso, usted no necesita digamos, convencerse por sí mismo, que otra persona se lo diga, sino que hay un testimonio profundo dentro del corazón, es lo más íntimo, que usted sabe y no se lo cuestiona que es un hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo está trabajando de manera misteriosa, no lo podemos, no lo podemos explicar, pero la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ese detecto... Está en este mismo capítulo, lo voy a leer, está en el versículo 16, dice El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces hay algo profundo en lo interior de cada uno donde se nos está diciendo de manera muy profunda de que usted es un hijo de Dios, de que usted ha sido regenerado de que usted y yo tenemos un Padre. Entonces, cuando vamos a los pies del Señor de manera eh, natural, nos podemos dirigir a Él Padre, no es algo ajeno, sino que es algo, algo que es muy natural y es y algo muy, muy profundo, muy maravilloso, de que entendemos por el Espíritu de Dios que actúa en lo profundo de nuestro corazón, de que somos hijos de Dios. Que aunque somos hijos de Dios, amados hermanos, debemos entender también que no estamos exentos de tener dificultades, de tener problemas, como los tiene toda la gente. Mientras estemos en este cuerpo físico, de esta naturaleza caída, vamos a sufrir todos los efectos de una naturaleza caída. Todos. Nos vamos a enfermar, nos vamos a resfriar, vamos a sentir dolencias, cansancio, porque estamos en un cuerpo que es eh, susceptible y vulnerable también a todas estas cosas que sufren todos los seres humanos. Y nosotros, aunque somos hijos de Dios, no estamos exentos de sufrir estas cosas. Ya hace poco eh, sufrimos la partida de una hermana a la presencia del Señor. Los hijos de Dios también se mueren. Y eso, eso nosotros debemos tenerlo claro y debemos asumirlo. Y por lo mismo, por lo mismo, por esa fragilidad que tenemos nosotros, que nuestro hombre exterior o mujer exterior se va desgastando, pero no obstante el interior, el nacido de nuevo se va renovando. Entonces, como somos frágiles y, y nos cansamos, nos fatigamos, eh, el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, el espíritu de adopción, nos ayuda, nos ayuda para que podamos estar firmes en el Señor. Y de esto es lo que Pablo está hablando en estos textos que he leído, porque él dice, de, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, ¿en qué? En nuestra debilidad. El Señor dijo, orar y velar para que no entréis en tentación. ¿no es así? el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil los discípulos se durmieron ¿se recuerda usted? ellos se durmieron uno un día puede llegar a la iglesia con mucho ánimo porque a lo mejor no sé, tuvo un día bueno este, siente bien de salud eh, y tiene otra actitud, para, otra actitud para llegar a la iglesia para alabar al Señor quisiera que el culto fuera más largo pero hay otros hermanos que no, el día no fue bueno. Tenía jaqueca, está cansado, no sabe por qué, a lo mejor arrastra alguna enfermedad, no lo sabe, tiene que ir al médico a examinarse y luego se va a dar cuenta que tiene alguna enfermedad y, y esa, esa, esa situación le impide gozarse en Dios, le impide vivir el Evangelio o estar con el ánimo que otro hermano está. Todos vivimos esas cosas, medias agridulces. Todos las vivimos. ¿Qué nos ayuda en esa situación? El Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros. Y no solo en nuestras debilidades físicas, sino también en las debilidades, amados hermanos, que son ya de carácter más de, de tentación de la carne, porque también somos susceptibles a eso. ¿No es así? Soy el único vulnerable aquí en no Sí. Todos somos susceptibles a ello, por eso que aquí nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Como dice también la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, dice que nosotros tenemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. No nos olvidemos nunca que Jesús es tanto divino como humano. Y que Él estuvo en un cuerpo semejante al nuestro. Hoy está con un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado. Pero sigue siendo humano. Él es el Dios hombre. Y cuando Él venga en la gloria de su Padre, vendrá con un cuerpo humano. Y estuvo en un cuerpo semejante al nuestro. Entonces Él los entiende. Sabe que somos débiles, saben que podemos caer. Entonces él nos manda este refuerzo maravilloso, que es el Espíritu Santo. No nos olvidemos de las palabras de Jesús en el capítulo 16 de Juan, en el verso 7, por ahí si estoy exacto, ahí le dice a sus discípulos que les dice la verdad, que nos conviene a nosotros que él se vaya porque si no se iba, el Espíritu Santo no vendría a nosotros. Mas si se fuere, Él lo enviaría. Y cuando Él viniere, mire, escúcheme, cuando Él viniere, el Espíritu Santo nos guiaría toda verdad. Y Él sería espíritu de convicción, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Él habla de la importancia de que Él triunfara allí en la cruz, para que el Espíritu Santo pudiera venir y comandar a la iglesia y comandarlo a usted y a mí de manera personal. ¿Me está escuchando? A eso se refería, es, les conviene que yo me vaya, porque ellos se habían colocado tristes, porque él les dijo que los dejaría y tendría que irse a la presencia del Padre donde había estado antes. Entonces les dice, y, y les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría, pero si me voy, yo lo enviaré. Y era al venir, amados hermanos, hace que toda la vida del creyente, sea en altos o bajos, sea con pruebas, con enfermedades, hace posible que usted y yo tengamos una vida victoriosa. Él solo lo hace posible. De lo contrario, usted y yo no podríamos vivir el Evangelio. Y él lo sabía de antemano que seríamos un fracaso sin la asistencia, sin este ayudante maravilloso que es el Espíritu de Dios. Por eso le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, ustedes no se muevan de Jerusalén hasta que no haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y cuando Él venga recibiréis poder. Y entonces ellos podrían ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Solo cuando Él viniera, pero no se muevan, no pueden ir sin Él. Y cuando el Espíritu Santo comanda a sus discípulos, fue, fue victoriosa la evangelización en el primer siglo y es victoriosa una iglesia y un creyente que está controlado por el Espíritu de Dios. Si una iglesia no está controlada por el Espíritu de Dios o un creyente no está controlado por el Espíritu de Dios, le será difícil ser un cristiano victorioso porque tratará de servir a Dios con fuerzas humanas y eso a la larga se vuelve una religión y es cansador, fatiga. Pero cuando el Espíritu de Dios está controlando a la persona, entonces usted va a tener victoria en todas las áreas de su vida, en todas las áreas de su vida. Porque el refuerzo que Él nos da, que es su Espíritu Santo, nos ayuda en todas las cosas, no en algunas, sino en todas las cosas con las cuales nosotros lidiamos empezando por nuestra carne que es difícil esa lucha con nuestra carne, con esa tendencia pecaminosa, con esa tendencia de las obras de la carne que están todavía en la vida de cada creyente, pero que está sometida, porque usted ahora es un hijo de Dios, pero que si descuida la oración, si no está controlado por el Espíritu del Señor, a veces el cristiano se ve más vencido, por esas obras de la carne que por el fruto del espíritu. Por eso la escritura dice, no andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. ¿Quién nos ayuda en en esa lucha? ¿Quién nos da victoria? Es el Espíritu Santo, solamente el que nos puede ayudar a vencer aquello. Las tentaciones de la carne, aunque usted es creyente, nació de nuevo, pero van a estar ahí. Siempre van a estar. Siempre va a haber un llamado, va a haber una, una invitación a querer satisfacer aquellas cosas. ¿Quién nos ayuda con eso? El Espíritu de Dios. Cuando la persona es controlada por el Espíritu Santo, tiene control sobre eso. También lo dice este capítulo y yo voy a leer el texto. Dice, porque si vivís conforme eh, a la carne moriréis, más, mire, escuche bien esto, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso es el versículo 11. Perdón, el verso 13. Entonces, el Espíritu Santo el que nos puede ayudar en, esas, en esos conflictos, en esas luchas, que a veces lamentablemente el creyente se ve dominado por aquellas cosas. Cuando hablo de la obra de la carne, ¿usted sabe a lo que me refiero? Me refiero a aquellas obras de la carne que son enojo, ira, contienda, disensiones, malos deseos, concupiscencias, ciertas orgías, mire, borracheras, todo tipo de inmundicia, adulterio. Fornicación es una lista de cosas, que esas cosas en potencia están ahí en la naturaleza caída. El mundo es esclavo de esas cosas, usted ya no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque a usted se le dio la opción de poder decir no, el mundo no, es preso de aquello. Pero el cristiano solo tiene victoria sobre esas cosas plenas, como dice Pablo, Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es, es la fuerza del Espíritu Santo que nos ayuda a vencer aquellas cosas. Entonces, sin ese refuerzo de Dios, sin esa fuerza de Dios que nos ha dado, no podríamos ser victoriosos en esa área. ¿No es así? ¿Estamos claros? Estamos claros, porque cómo hacemos morir esa obra, dice, más si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Entonces, sin esa ayuda, sin el comando, la dirección del Espíritu Santo, no se puede vivir una vida victoriosa sobre la carne. Y eso en la iglesia el creyente debe saberlo. A veces los hermanos se preguntan, se dicen, pastor yo me esfuerzo, he orado, he hecho esto, lo otro, he estado yendo a la iglesia, pero... Hay, hay pensamientos, hay, hay cosas que no, no, puedo, no puedo dominar. Tengo malos pensamientos, me airo con facilidad, me enojo con facilidad. No soy de esas personas que tiene esa capacidad de pedir perdón. Soy, me, guardo resentimiento. ¿Por qué? Es porque la carne se está imponiendo en esa... Estoy hablando de creyente, no estoy hablando del mundo. Estamos aquí en la iglesia. Estoy hablando de creyente. Entonces, ¿por qué se ve el cristiano vencido en eso? Por esto. ¿Por qué? Porque no ha hecho equipo, vamos a decir así, no ha hecho equipo con el Espíritu Santo. Por eso, una de las cosas que yo enseño en la iglesia de hace tiempo, y es esto, mire, escuche, nosotros debemos ser ordenados por la Escritura. El Señor nos enseñó que todas nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre, ¿lo dice? Todas. Por eso el Señor Padre Nuestro. ¿Qué es lo que dijo? Padre Nuestro. Vosotros cuando oréis, oraréis así. Padre Nuestro que estás en los cielos. Cuando Jesús ahonda más todavía en esto, dice, todo lo que pidáis al Padre. Eso está claro. Todas nuestras oraciones van dirigidas a Dios el Padre. Luego dice claramente que debemos orar por medio de Jesucristo eres el medio por el cual orar, es, es el mérito por el cual vamos a Dios y todas las cosas son a través de Cristo pero también en esta Trinidad que nosotros vivimos en la oración está la labor del Espíritu, ¿y cuál es la labor del Espíritu? aquí lo dice, aquí lo dice ¿y cuál es la labor? dice que Él, dice así y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ordenemos, ordenémonos en esto. Oramos a Dios el Padre por medio de Jesucristo, pero ayudados por el Espíritu Santo. Él vino como ayudante, ¿sabía? ¿Sabía usted que tiene un ayudante? Porque eso significa consolador, paracleto, ayudante el que se pone a tu lado Jesús dijo conviene que me vaya porque si yo me voy va a venir el Espíritu Santo Él va a morar en vosotros Él los va a guiar tomará de lo mío y os hará saber gloria a Dios para siempre entonces el Evangelio es práctico yo quiero enseñarle algo que hago y me da mucho resultado porque o si no esto se vuelve algo teórico y nunca algo vivencial. El Evangelio debe ser vivencial para que podamos tener victoria. Mire, allá los hermanos, hay un pastor, hay un pastor que se llama George Hizo una amistad maravillosa. Está en la iglesia del Todopoderoso con nosotros. Y esto hermanos de allá de Brasil, cuando se despiden, bien nos chocamos las manos, yo aprendí eso. Y él siempre me decía, porque me estima mucho el pastor, hicimos ahí como... como eh, David y Jonathan, una cosa así. Nos despedimos, entonces me decía siempre, estamos juntos. Ellos dicen, juntos, estamos juntos. Me decía, estamos juntos. Y otro pastor que conocí también me dijo así lo mismo. Ellos se despiden así, estamos juntos. Y yo me fui meditando en ese saludo que tienen ellos y dije, yo voy a hacerlo con el Espíritu Santo. Entonces, yo antes, de, antes me comunicaba de otra manera con el Espíritu Santo. Como yo decía, Espíritu Santo, yo sé que estás ahí Estás conmigo, yo necesito dirección en esta. No sé cómo pedir, no sé cómo plantear esto delante del Padre. Converso con el Espíritu Santo, pero ahora es tan maravilloso porque sabe que me levanto en la mañana, ahora cuando me voy a acostar cuando me voy por ahí le digo, Espíritu Santo, estamos juntos. Se lo digo en Portugués, usted diga. Así. Estamos juntos, estamos juntos. ¿Sabe por qué? Porque él vino. Mira, escúchame, hermano, por favor, esto es importante. Esto es determinante la vida de cada creyente. Cambia, porque Él fue enviado para ser equipo contigo. Pastor, pero dos pueden ser un equipo. Oiga, ¿no ha visto los partidos de tenis? ¿No ha visto el voleibol? ¿No ha visto estos equipos de dos personas? Y Él vino para hacer equipo contigo. Gloria a Dios para siempre. Entonces, tiene que ser distinto, amados hermanos, escúchame, por favor, tiene que ser distinta nuestra manera de ir al Padre, porque en la oración está involucrada a la Trinidad, está involucrada. El Padre, por medio de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, por eso Pablo dice en Efesios capítulo 6, orando en todo tiempo en el Espíritu. ¿Y cómo oro en el Espíritu? Es cuando yo lo invito, y le digo, Espíritu Santo, estamos juntos, voy a dirigirme al Padre por medio de Jesucristo. Ayúdame, tú que me escudriñas, tú que me conoces y sabes la debilidad que hay en mí, dame las palabras, colócame las motivaciones para dirigirme al Padre y pedirle dirección en mi vida. Que me ayude en esta necesidad que tengo, que estoy viviendo. Quiero ser diferente, hasta aquí han pasado los años. Y no he sido un creyente victorioso, no me siento victorioso. Quizás es porque no he hecho equipo contigo. Pero si comenzamos nosotros a practicar esto, que no sea algo que esté escuchando el pastor, oye, qué interesante lo que está diciendo el pastor! ¡No! El Evangelio es práctico. Si ahora mismo usted comienza y lo saca de adentro, y tiene que asumir de que el Espíritu Santo está en usted. Usted creyó en Cristo, entonces el Espíritu Santo está en usted. No habría podido creer en Cristo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Los cultos son diferentes y la adoración a Dios se vuelve diferente cuando hacemos equipo con el Espíritu. Es diferente. Es diferente cuando usted... El coro que ora al Señor y están ahí, pero también podrían decir, como cuando los equipos se ha visto usted y se abrazan ahí, se arengan entre ellos, le vamos a ganar, los vamos a hacer pebre a los de allá. Bueno, usted no va a decir eso, sino que va a decir, Espíritu Santo, estamos juntos, queremos darle el mejor culto a Dios. ¿Me está escuchando? Y usted puede decir ahora, Espíritu Santo, en español, Espíritu Santo, estamos juntos. No me lo diga a mí, no se lo diga al lado. Ve que algo pasa ahí. ¿Puedes decir, Espíritu Santo, estamos juntos? Dígalo. Santo, estamos juntos. Aleluya. Estamos juntos. Espíritu Santo, estamos juntos. Ya no quiero sentirme solo, ya no quiero, no quiero adorar solo, no quiero orar solo. Oye hermano, mire, escúchame, el Espíritu Santo es más poderoso que todas las bombas juntas que hay en el mundo. Hay un texto y está en Isaías 59, me parece el versículo 19, donde dice que el, el, el, el enemigo vendrá como río contra vosotros, más el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. ¿Está ¿Está escuchando? Quién te va a ayudar contra el enemigo, el Espíritu Santo. Quién te va a ayudar en las cosas sobrenaturales, el Espíritu Santo. Dijo Jesús mayos si y por el dedo de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo, cierto, hacía todas las cosas que hacía es porque el reino de Dios se había acercado. Es el Espíritu de Dios el que nos da la victoria, amados hermanos, y él vino para eso porque de lo contrario somos débiles, frágiles. Y vamos a ir de derrota en derrota si no hacemos equipo con el Espíritu Santo donde Él nos comande y nos direccione en todas las áreas de nuestra vida, controlado por el Espíritu de Dios, viviendo en el Espíritu de Dios. Victoria sobre la carne, oración victoriosa, adoración victoriosa, el enemigo no va a poder contra ti porque él levantará bandera como ya dije, y es un ejército muy poderoso, el Espíritu Santo, porque como dice el mensaje en Zacarías 4, versos 6, allí el mensaje a Zorobabel, ve y dile a Zorobabel, dice el Señor, no con espada, no con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová. ¿Está escuchando? No es con esas cosas, no es con espada, no es con fuerza, no es con capacidades humanas, entiéndame esto, el Evangelio no se puede vivir, no se puede una iglesia ser victoriosa, no se puede dar un culto que haga sonreír a Dios, si no está comandado por el Espíritu de Dios. Que Dios nos bendiga en esto. Y Dios que escudriña, dice los corazones, y que nos ha dado su Espíritu como una suministración especial, como dice Gálatas capítulo 3, verso 6, allí nos dice, 6, 5, 6, allí nos dice que es, nos ha suministrado el Espíritu Santo como ese recurso que Dios nos da para que nosotros podamos ser victoriosos. Y cuando el Espíritu Santo toma la oración en nosotros porque Él intercede por nosotros, oiga que es tremenda la obra de Dios, en nuestras vidas que Dios se involucre en la Trinidad, en nuestra salvación. Dios nos salva, envía a su Hijo. Ahora Jesucristo está un Dios humano, divino y humano, está a la diestra del Padre, consciente también de nuestra debilidad y está ya intercediendo por nosotros. Pero también el Espíritu Santo participa y viene ahora a interceder, no allá en el trono, porque allá está Jesús, sino que adentro de nosotros, no afuera, no al lado, adentro de nosotros, adentro, dando convicción y tratando con nosotros. Tú eres hijo de Dios, tú eres mío. Y está intercediendo, está orando dentro de nosotros con gemidos indecibles, en un lenguaje, en una comunicación directa con el Padre. A veces nos preguntamos nosotros, oiga, si realmente con todo lo que yo he vivido y he pasado... No debiera estar aquí tantas pruebas, tantas luchas, tantas tentaciones, tantas derrotas, a lo mejor tantas batallas perdidas. Pero mira, fíjate ahora, hubo una fuerza invisible que te sostuvo. Y tú estás aquí. Yo también estoy aquí y miro para allá y veo todo lo que he pasado. El 6 de julio voy a cumplir 41 años en el Evangelio. Y pasé para atrás y digo, y estoy aquí, entonces digo, Señor, solo fue tu mano. Entonces digo, Espíritu Santo, verdaderamente estamos juntos. Gracias por tu ayuda, gracias por tu fuerza. Estoy a tu merced, haz como tú quieras. Guíame, es la voluntad del Padre. Estamos juntos. Palabra de Dios.